Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a el podcast de Canal 49 Una semana más de off-season y ya la semana eh, o primera semana en donde se cumple la agencia libre No no se acaba, llevamos ya una semana de agencia libre, pero digamos que lo más fuerte eh, ya pasó ¿no? Se volvió un frenecito de esta agencia libre, eh, movimientos muy locos, movimientos eh, muy acertados y movimientos sin mucho sentido, ya lo platicamos en el canal 49 de la semana pasada. No, pero bueno, eh, los saludo aquí en YouTube, los saludo en iBox y en Spotify a los que me están escuchando y pues a los que me están viendo aquí en YouTube, ¿no? Eh, redes sociales, canal 49 oficial, Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch soy como canal 49. Ando desaparecido de Twitch, la verdad es que me, me, me he saturado de mucho trabajo, de muchas cosas, bendito sea Dios. Este... Y pues también hay como que dejé descansar tantito en Twitch porque se puso medio denso. De repente ya acabé con el grupo de WhatsApp Por ahí les, les aviso, ya lo acabé. Ya no hay grupo de WhatsApp para que no se vayan ahí, a, a los vaina a chorear. Que hay grupo de, de, de WhatsApp de Canal 49, ya no existe y ya no existirá. Ya lo decidí, pero sin embargo seguimos ahí todos en Twitch Yo espero ya este miércoles Ahora sí, ahora sí ya lo prometí dos semanas <ríe> Y no lo he podido hacer Pero esta semana sí ya prometo el, el miércoles este, estar por ahí Para platicar con toda la banda Twitchera Y todos los que se quieran seguir uniendo ahí a Twitch Ya saben que es una plataforma eh, de estas nuevas Que existen como YouTube Pero eh, diferente, esto es streamear en vivo Platicamos en vivo, compartimos en vivo Y, este, y por ahí jugamos algo de Madden pero bueno, el miércoles espero verlos por ahí. Eh, les aviso en redes sociales. Ya saben que en, en, en Instagram y en Facebook siempre les aviso cuando estoy en Twitch. Y ya saben que está el botoncito de unirse para los que quieran seguir siendo miembros dorados de Canal 49. Y ya saben que mes con mes estoy regalando cosas. El chino RPG se llevó el póster y se llevó este, eh, los chocolates. ¿no? Chido carnal, ya, ya, yo, yo espero que ya no tarden en llegarte. Eh, también al, al buen Roal, ya próximamente les comparto la foto, les llegó la, les llegó la plaquita de fan número uno, por ahí todavía tengo varias. Vamos a, a estar regalando mes con mes todavía más cosillas por ahí. No sé, ah, ando constantemente buscando qué les puedo regalar a los miembros dorados este, como agradecimiento de todo su, todo su apoyo. ¿no? Pero bueno, ya, no le demos tantas vueltas, vamos a entrar de lleno este, con este tema. ¿no? Vamos a tratar de seguir hablando de lo que ha sido la Agencia Libre de los 49 todos se dieron algunos movimientos más después de lo de, de, de los que anunciamos el jueves. No este programa que no es que haya sido polémico. ¿no? La verdad, no creo que sea polémico. Creo que la gran mayoría. Eh, leyendo sus comentarios, pues estuvimos de acuerdo en que fue una. o ha sido hasta ahorita una agencia libre. Pues si no, mala. A mí la neta no me gustó, ya se los dije, no, no, no me ha gustado nada lo que hicieron los 49. Tenemos que entender lo de las lanas sí, pero no es de ahorita. Esto también viene arrastrándose de, de más para atrás, ¿no? O sea, lo que ahorita San Francisco no está pudiendo hacer, pues ha sido también básicamente por malos manejos de temporadas anteriores, contratos que no se tuvieron que haber dado, eh, dinero que sigue ahí eh, bailando por, por jugadores que no podemos dejar ir, eh, etcétera, etcétera. Pero a mí no me ha gustado. Sí, se ha reforzado... Sobre todo los equipos especiales. No digo que esté mal, ¿no? La verdad es que nos quedó claro contra los empacadores de Green Bay que tener buenos equipos especiales te pueden ganar un partido. Pero seamos honestos, los equipos especiales pues, no te van a ganar todos los juegos, ¿no? Principalmente necesitamos ofensiva que meta puntos y defensiva, obviamente, que evite que nos los pongan en el marcador, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito más desmenuzado de lo que ha sido la agencia libre hasta ahorita. Miren. Primero las bajas. Eh, a mí la que más me dolió no fue la de Laken Tomlinson, un, un guardia izquierdo que, que la verdad lo estuvo haciendo muy bien. Muchos se habla o muchos dicen que también era pues obviamente porque estaba entre Trent Williams y Alex Mack. Lo cual yo la neta lo siento muy injusto. Creo que Laken Tomlinson sí ha sido uno de los, de los guardias más rentables eh, del equipo, sino de la NFL sí del equipo que hemos tenido en los últimos años Lo había hecho muy bien proveniente De los Leones de Detroit eh, Acá ya no se le pudo retener Precisamente por los temas económicos Se va a, este, a los Jets De Nueva York, sigue a Robert Sala Y la verdad es que le deseo lo mejor Lo hizo muy bien en San Francisco, era un jugador Que se le quería en el locker room Por ahí Trent Williams eh, publicó O tuiteó ahí no su corazoncito roto Cuando se enteró que se iba a Lake en Tomlinson Hacían una gran mancuerna. Ni modo, digo, los 49 no estamos para pagarle... ...veintitantos millones anuales, ¿no? A Lakin Thompson, al menos en este momento. Y creo que le va a ir muy bien en los Jets. Eh, otro que se fue, pues fue DJ Jones, ¿no? Se va a los Broncos. Va a ser compañero de Russell Wilson. Eh, miren, en este sentido habrá quien... No, ...no le cause tanto problema, ¿no? Porque está Jabón Kinlow. A mí sí me causa mucho problema porque como ustedes saben... Yo no estoy contento con desde que se les, que seleccionó, desde que se seleccionó a, a Jabón Kinlow. La verdad es que a mí no me parece un, un jugador de primera ronda. Pero bueno, viene su tercer año. Se ha seguido hablando de que... De que este es el bueno, de que lo va a hacer bien. Yo de verdad, como se los dije el jueves, cruzo dedos de las manos y de los pies. Porque Jabón King Lowe sea eh, lo, que, lo que estamos buscando. Pero miren, yo no sé ya qué tan convencido esté la directiva. Porque hubo movimientos. Ahora estamos hablando de los que se fueron, ¿no? Entonces DJ Jones se va. De modo también que la vaya chido en Denver. Pero pues ya no nos interesa este, que la vaya chido y ya. Eh, ¿Quién más? Eh, Raheem Monster, ¿no? Nuestro corredor, que fue un fenómeno aquel año del Super Bowl 2019. Pero pues las lesiones no lo dejaron nomás y regresa a los delfines. Ya había pasado por los delfines. Recuerden que Raheem Monster fue de estos jugadores que circuló creo que por siete equipos recuerdo que siete equipos antes de llegar a la bahía muy buenos resultados obviamente también por el, el sistema de Shanahan no donde pues por ahí muchos opinan que pues hasta el más eh, ¿Cómo dicen en la en, en tierra de, de ciegos el tuerto ser rey y pues sí eh, no la verdad es que en esta en esta ofensiva pues cualquier corredor destaca entre comillas porque pues Sermon no la armó, eh, eh, Jeff Wilson pues nomás no encuentra cómo, pero ya tenemos a Laya Mitchell afortunadamente y esto hace que no duela tanto la partida de Raheem Monster y hasta me parece que esa sí fue buena porque pues mucha lesión, ojalá este, ya por él, por su carrera no le pase nada, pero se va a los delfines de Miami y los delfines que la verdad creo que tienen todo para armar un equipazo porque son de los que tienen muchísima lana además de que se han armado de mucho draft. Etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, Raheem Monster se va a los delfines. Nos quedamos con Elaya Mitchell, que me parece excelente. Rentable en todos los sentidos. no Récord de novato como corredor en la historia de la franquicia. no Donde ha pasado gente como Ricky Waters o Roger Craig. ¿no? Este, Joe Perry, etcétera, etcétera. Bien por él. Este eh, Y pues vamos a ver quién es quién, quién va a estar atrás Seguramente los 49 draftearán otro corredor mínimo Como es su costumbre Pero pues por ahí todavía está Jeff Wilson Ya Michael Hastie que ya fue firmado eh, Y veremos qué, qué más puede llegar ¿no? Por ahí está creo que Gallant todavía El que llegó de gigantes Entonces vamos a ver Pero el titular yo creo que indiscutiblemente A menos que suceda otra cosa Va a ser el Mitchell Entonces la partida de Raheem Monster La verdad es que a mí no me duele tanto ¿Quién ¿no? ¿Quién más? Eh, Trent Sherfield un receptor que, pues, por lo que mostró en la, en la pretemporada, parecía que podía haber eh, sido el receptor número 3, ¿no? Pintaba, algo sucedió, no, no sé si no dio el ancho, no le tuvieron la confianza, cuestiones de sistema o de coacheo. Al final, eh, quien creo que se terminó ganando el spot de número 3 fue el Joan Jennings en su segundo año. Lo hizo bastante bien, sobre todo aquel juego contra los Rams de la semana 18. Y pues algunos eh, apariciones por ahí contra los vaqueros, cosillas ahí que creo que cerró muy bien la temporada. Y, y, y creo que será el receptor número 3. Por ahí creo que todavía nos sigue faltando profundidad en la posición. Toda vez que también se fue Río Craft, Craft, también a los delfines. Este. Y pues bueno, vamos a ver qué sigue pasando con el cuerpo de receptores. Porque fuera de, de, de, de Divo Samuel, de Brandon Ayuk y de Trent Sherfield no tenemos como mucha rotación hasta donde yo alcanzo a ver, ¿no? Pues vamos a ver qué, qué pasa con el cuerpo de receptores. Pero Joan Jennings, pues ya, se va de los 49 de San Francisco. Eh, ¿Quién más? Que diga, perdón, Trent, Trent Sherfield No, Joan Jennings es nuestro 3. Eh, Kentavious Street, ¿no? Este tackle defensivo que también entre... Lesiones, etcétera, etcétera, pues nomás no pudo nunca, pues como que realmente establecerse, este 2021 fue de sus mejores juegos, me parece que jugó, temporadas, me parece que jugó por ahí de 17 partidos, no, tuvo por ahí, no sé, tres capturas de coreback, no estuvo tan lesionado, se, se esperaba mucho el del colegial, nomás tampoco a, a, alcanzó a encajar y pues es de estos jugadores que liberándolos pues te vas ahorrando ahí centavitos, ¿no? Termina en los Santos de Nuevo Orleans. Y pues bueno, uno más de, de, de, de estas camadas que se espera mucho. De estos jugadores que se espera mucho y nomás nunca pasa nada con Kentavious Street. Entonces ya, partió a los Santos de Nueva Orleans. Tom Compton, otro liniero, ¿no? Que la verdad yo no lo voy a extrañar. Sí, es verdad que no lo hizo tan mal en la temporada. Pero ese tan mal siempre es el... No lo hizo completamente bien. Nos costó mucho en el juego contra los Rams. Sobre todo ¿no? en la final de conferencia, y, y Tom Compton pues, se va. No, no me acuerdo ni a qué equipo, ¿no? Jets, gigantes, alguien por ahí. Por ahí, coméntenme, ¿no? La verdad es que mm, se va a Tom Compton. Y mire, no es que me pese por el jugador que es, pero pues, al final la línea ofensiva se sigue desmantelando. Y de lo poco que, que tenemos o teníamos, este, pues nada más nos queda Daniel Bronskill que ahí les encargo Alex Mack, que ya está entradito en años y pues Trent Williams, no que es el mejor liniero ofensivo de la NFL pero pues bueno, está muy y esa es la unidad que más me tiene preocupado en este momento, la línea ofensiva ¿Y quién más se fue? y Trenton Cannon, ¿no? que fue este regresador de patadas, tuvo algunas cosillas buenas, tuvo otras unas pifias horribles no este pero también Trenton Cannon se va, eh... Y pues bueno, ese tampoco me afecta tanto, creo que también equipos especiales, pues fueron, fuimos la 26 en 2021, la, los equipos especiales de San Francisco fueron el lugar número 26 de toda la NFL, entonces tampoco es que, que, que nos vaya a pesar mucho Trenton Cannon. Yo creo que los más dolorosos, o el más doloroso es Lake Tomlinson y DJ Jones. Y ahorita pues vamos a ver las adiciones, ahorita estamos hablando de los que se fueron, vamos a hablar de las adiciones, de lo que ha llegado para más o menos tratar de hacer un balancillo de, de, de, de qué también en ese sentido nos ha ido. ¿no? Lo que llegó a mí, tengo mis bemoles, lo que se fue me pesaron un, al menos dos jugadores, todavía falta ver qué pasa con jugadores como Kagan Williams, esperemos que nos alcance para retenerlo, ¿no? pero bueno, llega... Eh, Charvarius Ward, que me parece que es el fichaje de, de este hasta el momento de esta off-season. Este, este esquinero de los jefes de Kansas City. Va a cumplir, me parece que 26 años. Está chavo. Ha hecho bien las cosas. Eh, sólido en cobertura de pase. Su, su, su rating o, o su radio de separación con los receptores es de 2 yardas. De lo mejor cubriendo el pase. Sí se pudo pelear por CJ Jackson, ¿no? que terminó en los cargadores. Al final... El, la diferencia entre, entre Charvaris Ward y CJ Jackson en cuestión de varos son 2 millones de dólares anuales. Yo creo que se pudo pelear por CJ Jackson. La única ventaja acá es que son menos años con Ward y hay opción de dejarlo ir. Eh, además de que el dinero asegurado no es tanto como el de CJ Jackson. Y CJ Jackson por ahí va a ser una bronca para los cargadores y si en algún momento lo quieren liberar. Entonces, financieramente hablando nos combino lo de Charbarius Ward en cuestión de nivel. Me parece que es mejor C.J. Jackson, pero creo que Ward lo va a hacer mucho mejor que lo que hemos presentado, al menos Josh Norman y Dante Johnson y los que pasaron por ahí. Entonces, yo creo que la dupla, hasta ahorita, lo que puedo alcanzar a ver va a ser Charvarius Ward y Emmanuel Mosley. Yo no creo que vaya a ser titular Ambry Thomas todavía. Yo creo que Ambry Thomas, dependiendo lo que pase con, con, con Keegan Williams, por ahí tal vez lo veamos de Nickel peleando con, con Dante Johnson. Este... Si es que se queda, pero bueno, el Charlbury's Ward me parece que es el fichaje hasta ahorita de los 49. Ese sí me gustó, me gustó, pero sigo diciendo, no es suficiente para lo que nos hace falta uh, a nivel equipo, ¿no? Yo esper hubiera esperado un poco más. Las lanas, ahorita hablamos un poquito de lo de las lanas, ¿no? Pero bueno, Charlbury's Ward llega. ¿Quién más llega? Eh, Oren Burks. que es un linebacker de los eh, empacadores. Sobre todo de equipos especiales. Como les decía, se fortalecieron mucho los equipos especiales. Creo que puede ayudar. Por ahí puede ser que sea rotación en dentro del cuerpo de linebackers. Esperemos que sea de estos que llegan y de repente la rompen, ¿no? Como se dice eh, por ahí. Eh, pero yo creo que pues, de equipos especiales no, no, no, no va a pasar. si fue un, un contrato, me parece que muy amigable, ¿no? Por ahí números... No sé, creo que fueron 11 millones por dos años o tres, algo así. Entonces... Financieramente, San Francisco no le pega, pero tampoco creo que tenga mucho impacto dentro del terreno de juego. Ojalá ayuden equipos especiales, creo que es para lo que lo traen, pero también vamos a, a verlo y vamos a observarlo de cerca ya que empiecen los fregadazos. ¿Quién más? Hassan Ridgeway, ¿no? Este tacle defensivo, y esto viene mucho a colación con lo que les decía yo de, de Jabón eh, Kinlow, ¿no? Si bien está Kevin Gibbons ¿no? y, este, y Jordan Willis, que por ahí van a hacer rotación, yo espero que Jabón Kinlow sea el titular, eh, que sobre todo va a ser contra la corrida, que es, es básicamente lo que hacía DJ Jones. Que, pero aparte, DJ Jones era muy bueno en presión de corebacks por su velocidad y en pases cortos, en pases pantalla. Era muy rápido DJ Jones, algo que no tiene Jabon Kinlow. Jabon Kinlow es una fuerza, no es un pass rush, es un ball rush. Es una fuerza ahí... Prácticamente tendría que ser muy dominante. no Ya les expliqué que no lo ha sido. Yo espero que ya lo sea. Eh, contra la corrida. Pero por algo están trayendo también a Riteway. Yo creo que están, eh, siguen calculando ahí qué va a pasar. Tal vez están esperando que él sea quien pueda cubrir un poco a DJ Jones. Porque... Es, si estuvieran realmente al 100% convencidos con Jabón Kinlow... ...más los hombres que hay de rotación... ...no hubiera sido necesario traer otro tackle defensivo... ...pero creo que la, la misma directiva todavía no está tan convencida de Jabón Kinlow... ...por su rendimiento en el campo... ...pero también por su historial de lesiones... también Rightway viene con muchas lesiones... ¿eh? por ahí estuvo lesionado de me parece que un tobillo... Y luego un, una pantorrilla Algo así, entonces también trae su historial De lesiones, ya ven que a los 49 Les gusta lo barato Aunque venga lesionado, entonces pues bueno Llega este Rideway. Right que yo la verdad Yo la verdad Espero, pero no creo que vaya A pasar de rotación Lo veremos en pretemporada Si llega al 53 final Pues a, a ver, yo no sé Vamos a ver qué pasa con este señor ¿Quién más llegó? Ray Drake McLeod y ese sí también me gustó. Es el segundo que me gustó de, de la Agencia Libre. Este regresador de patadas que viene de Pittsburgh. Eh, de lo mejor, de, o el mejor de la NFL la temporada pasada. Y sí necesitamos a alguien ahí. Miren, los 49 no estuvieron empezando tan mal sus posesiones la temporada pasada. Por, en promedio por ahí de la yarda 27. Tampoco es nada espectacular. Y creo que traen a este señor McLeod para que nos ayude ahí. Tener mejores posiciones de campo tanto en regresos de despeje como en kickoff, yo creo que va a estar en las dos, en las dos eh, facetas, ¿no? Porque San Francisco los últimos años ha estado pues, barajeando a mucha gente, entre que Cannon se lastimó y de repente metían a regresar a Bayuk, y de repente metían a regresar a, a, hasta Divo Samuel, y de repente iban rotando ahí gente para regresar patadas, yo creo que McLeod va a ser, espero, que, que nos esté dando buenas posiciones de campo, tanto en despejes, como en kickoffs. Ese también me gustó para equipos especiales. Creo que lo va a hacer muy bien. Y este, vamos, a, vamos a mejorar mucho en ese aspecto. Y, este, y el último, George Odom. ¿no? Que viene de los Colts. Uh, que en 2020 fue All Pro. Un Safety All Pro. Y pues puede sonar muy espectacular. ¿no? Un Safety All Pro. O sea, el del, de lo mejor de la NFL como Safety. Sí, pero como equipos especiales. También me gusta... Por esta razón, ¿no? Va, va a estar bien en equipos especiales. Yo creo que los equipos especiales sí van a ser una unidad que va a subir mucho, ¿no? Porque si bien terminamos rankeados, ¿qué fue? La, la defensa número 6 de la NFL, ofensiva número 10, me parece. Bien, esas dos facetas, equipos especiales fueron muy malos, 26 de toda la liga. Entonces, se viene a fortalecer una unidad que le hacía mucha falta pero básicamente es lo que se hizo hasta ahorita en, en, en agencias en Agencia libre es lo que se ha hecho reforzar básicamente a los equipos especiales y sí un buen esquinero que nos va a ayudar no es el que yo hubiera querido pero pues de que nos va a ayudar nos va a ayudar no es mucho mejor repito que lo que había estado circulando de aquel lado desde hace un par de años entonces yo espero que que manuel mosley ya evite las lesiones y que siga creciendo, al igual que Amber y Thomas. Y puede ser que estemos bien cubiertos. Atrás en los Septis, pues estamos bien. Jimmy Ward. Veremos eh, si sigue manteniendo el nivel. Y también evita las lesiones. Y hay que ver si sí si se va a mantener a, a Yahuiski. Manos de Piedra Tart, ¿no es cierto? A Yacuysky Tart. Que la verdad es un buen Sefti. Miren, pues yo espero que no sea recordado por ese pase que esa intercepción que dejó caer. Pero Yahuiski Tart ha sido muy rentable. Tampoco físicamente. Pero ahí está Talanoa Ufanga. Y este señor Odom que llega. Pues puede ser rotación. Vamos a ver. Yo espero que tenga más snaps como Sefti. Y ojalá pueda hacer algo más que equipos especiales. Este señor Odom, ¿no? Eh, pero bueno. Eso es lo que ha pasado hasta ahorita. Yo, la verdad, insisto, a mí no me ha gustado mucho. Salvo en equipos especiales y lo de Word. Bien, entiendo. Y, y, y miren, este, no soy experto ni en finanzas, ni trabajo en, en, en, en las oficinas de los 49 de San Francisco. Como muchos por ahí, leo en Facebook, ¿no? Que, que dicen <ríe> que nadie... Según ellos, nadie sabe de agencia libre más que ellos. Este, supongo que son los asesores de Shanahan, de Lynch... De Peters, de Marat, ¿no? este Tampoco es tan complicado entender esto de la agencia libre. Son dineros que van que vienen, topes salariales, eh, bonos, extensiones, eh, reestructuraciones, etcétera, etcétera. Ya alguna vez he hecho programas explicando estas cosas. Ojalá los puedan ver. Pero miren... La NFL subió 25 millones eh, y cachito el tope salarial. Recuerden que año tras año la NFL, en base a las ganancias de los equipos, la ganancia de la NFL, etcétera, etcétera, le asigna una cantidad a los equipos de la NFL. Eh, pareja, ¿no? A todos les da, este año les dio 208.3 millones, ¿sí? 208.3 millones a cada equipo. Esto afecta de muchas maneras, ¿no? O se le puede sumar lo que quedó del año pasado. Si tus finanzas fueron sanas, te sobraron por ahí 10 millones, bueno, se lo sumas a esos 208 y ya tienes 218, ¿no? Si andabas en números rojos, antes de que empiece el, el año... De, eh, o la temporada siguiente oficial, que es el 16 de marzo, tienes que estar dentro de ese tope, ¿no? Todos los equipos están obligados a estar eh, por debajo del tope salarial... Y San Francisco lo consiguió reestructurando por ahí el contrato de George Kittle y reestructurando el contrato de Eric Armstead. Una vieja maña que han utilizado últimamente mucho los Santos de Nueva Orleans. Reestructurar, reestructurar, reestructurar para tratar de mantener sus, sus finanzas lo más sanas posible. Pero pues los Santos han metidos en un, en un hoyo financiero horrible. San Francisco no. San Francisco logró y ahorita en este momento está 9 millones por eh, debajo del tope salarial. Bastante buenos. ¿Pero qué está atorando a San Francisco? ¿Qué es lo que está atorando a los 49 Pues básicamente Jimmy Garoppolo. Es el hombre que nos tiene atorados. Porque por eso no se pueden liberar los 25.5 millones... Que se podrían liberar con un trade de Garoppolo. El problema con, con, con Garoppolo es que se le ocurrió operarse. ¿no? Y, y eso pues hace y complica mucho más su trade. Toda vez que equipos como los cafés... Que ya acaban de firmar a Deshaun Watson... Que los Commanders agarraron a Carson Wentz. Que los acereros agarraron a michel Trubinsky. Eh, los Broncos se fueron con Russell Wilson. Se reducen las pro probabilidades. Ahorita tal vez un, e un equipo un destino que quedaría por ahí latente son los Colts. Pero pues se ha hablado de que los Colts tal vez no estarían tan interesados en Jimmy Garoppolo. Otro, otra opción son los Santos. Pero los Santos tienen problemas financieros. Eh, entonces, es una bronca lo de Jimmy Garoppolo. Y, ¿Y a qué voy con esto? Se los platicaba un poco en el, en el programa el jueves. San Francisco no ha hecho buenas agencias libres desde el 2017. San Francisco no ha querido tomar esa ruta. Pero es que no han sabido también manejar los dineros. Se ha tirado mucho dinero a la basura con gente como Dee Ford, Jerry McKinnon, Kevin Coleman. Eh, no quiero decir que se tiró el dinero con Jimmy Garoppolo, pero... Si fue un contrato que nos está poniendo todavía en la torre. no. Y de repente estos contratitos que, que le acaban de dar a Southfield. ¿no? Eh, 3 millones de dólares me parece. Cuando no era necesario firmar al señor Southfield. No entendí ese movimiento. Eh, y esos tipos de contratos han, le han metido el pie muy gacho a las finanzas de los 49. que según siempre andan cuidando los dineros. Y siempre andan queriendo tener finanzas sanas. Y al, y al final podría ser que sí, que, sí la, que sí las tengan, pero no lo suficiente para poder hacer movimientos chidos en agencia libre y seguimos atorados ahí, ¿no? Um, si se logra liberar a, a Jimmy Garoppolo, pues órale, 25 millones. Por ahí, si nada más deciden cortarlo, pues creo que son 18 nada más lo que se van a ahorrar los 49. Entonces, como sea una u otra Liberar a Garoppolo es lo que más ayudaría a las finanzas de los 49, el problema es que no lo quieren liberar y el problema es que siguen pidiendo una segunda ronda por él y la neta los equipos dicen no, pues no vamos a pagar una segunda ronda de draft por un coreback que siempre está lesionado y que acaban de operar del hombro y no sabemos todavía por muy bien que venga la recuperación qué tal va a quedar. Entonces, me parece que los 49 se está, está dirigiendo el barco totalmente, a menos que pase otra cosa, ¿no? Por ahí se están especulando cosas, sobre todo lo hablamos. Eh, pues, tal vez los 49 le van a volver a apostar a quedarse a Jimmy Garoppolo, que si va de titular, pues bueno, tendría que demostrar que vale esa lana por última ocasión o, en todo caso, tendríamos al suplente más caro de la NFL, ¿no? Entonces, estos movimientos que ha hecho la directiva... ...son los, los que nos han metido en un broncón... ...ahorita lo que hicieron de reestructurar a Armstead... ...y de reestructurar a Gidl... ...ayuda... ...porque pues liberó por ahí 19 millones... ¿no? ...que ayudan a tener un poquito de, de oxígeno... ...otras cosas que podrían hacer los 40 años... ...por ejemplo... ...es eh, hacer algunas extensiones de, de, de contratos... ¿no? ...por ejemplo... a ...Jimmy Ward... Eh, ...no sé cuántos millones son... ...por ahí todo lo que hay que pagarle por año... ...si se le hace una extensión se podrá reducir a la mitad... ...a Emmanuel Mosley por ejemplo... ...también se le podría hacer una extensión de contrato... ...para reducir el gasto anual con él... ...no, o sea, si este, no sé si este año se le iban a pagar no sé, 9 millones... ...o 7 millones o 6 millones... ...al hacerle una extensión a lo mejor se reduce... ...lo conservan más tiempo pero se reduce el golpe... ...y a lo mejor te costaría 3 años este 2022... ...son jugadores por poner algunos ejemplos... ...a los que se les podría hacer una, alguna extensión de contrato... ...y poder ahorrar un poquito más de, de dinero... Alguien a quien le tienen que dar cuello después del 1 de junio es a Dee Ford. Eh, porque pues con esto también se podría ahorrar una lana. Podríamos hablar, miren, en total de, de estar ahorrando unos cincuenta y tantos millones. Si se lograra hacer el trade de Garópolo o liberarlo, estamos hablando de bastante colchoncito. Porque para mí la estrategia era llenar... Si, si Stray Lance va a ser el titular, hay que llenarlo de talento. Y no se está haciendo. Y la unidad que más me, me, me preocupa, señoras y señores... Pues es la línea ofensiva. Porque a quien pongamos ahí atrás. Si nada más va a estar Trent Williams cubriéndole el lado ciego. Luego vamos a tener un hueco ahí. Aaron Banks, miren. Aaron Banks es guardia derecho. Lo podrían mover de, de guardia izquierdo. A veces el cambio de lado no les viene muy bien. Pero pongan ustedes que Aaron Banks le pase lo mismo a Kalei Thompson, en Tomlinson. Entre Williams y entre Mac lo apoyen. Y ya no esté tan perdido. Del otro lado, pues Jalen Moore no lo hizo tan mal el año pasado. Podría ser nuestro guardia eh, derecho. Y Mike McClinchy, si regresa y ojalá regrese a buen nivel, podríamos estar hablando de una línea ofensiva no tan mala, pero no la línea ofensiva que yo quisiera, que yo esperaría para poder pensar en algo más que ser competitivos. Y es que miren, esa es la palabra. No es que no me guste que los 49 sean competitivos. Qué bueno. Digo, después de haber pasado todos los años que hemos pasado, ¿no? De, desde el, nuestro último Super Bowl, todas las épocas negras. Este, ya después de ver todo eso, pues uno ya está curado de espanto. Pero yo no quisiera eh, ser conformista. Y yo no quisiera ser nada más el equipo que siempre está compitiendo. Y pues nomás nunca ganamos el Super Bowl. No siempre quedarnos en la orillita. Ya nos pasó en 2012, nos pasó 2019, nos acaba de pasar, final de la conferencia. Siempre estamos ahí, pero nos falta ese, ese empujoncito para poder eh, ganar el Super Bowl. Estoy de acuerdo y, y, y creo que lo más eh, correcto para cualquier equipo es tratar de construir un equipo duradero. Claro, todos queremos un equipo que esté compitiendo por mucho tiempo, como los Patriotas. Desde el 2000 hasta el 2000, que fue? 19. 18, una dinastía de casi 20 años, ¿no? siempre ahí, siempre ahí, siempre ahí, pues eso sería lo ideal de los 49, pensando en el, en el, en el, en el más bonito escenario, ¿no? pensando en la historia más bella, pero yo se los comentaba a varios de ustedes, eh, no nada más la NFL, los deportes en general, y ha hecho programas también de eso, porque yo no hablo nomás de, de lo que se me ocurre, carnales, si ustedes han seguido Canal 49 desde hace ya tiempo, saben que yo soy un estudioso de todo esto. Si algo me gusta es investigar, leer, eh, más allá de los datos o las estadísticas, ver lo que está pasando en base a hechos, a lo que pasa con los equipos, ¿no? La historia, eh, los resultados, que esos son los que más cuentan, ¿no? Puedes tener todas las estadísticas del mundo, pero al final el que gana el Super Bowl es lo que cuenta, el equipo campeón. Entonces Yo siempre trato de hablar mucho con sustento de lo que leo, porque yo no sé todo. Yo investigo y leo y trato de, de ahí absorber la información. ¿no? Entonces, miren, en general la industria del entretenimiento, porque como por ahí también se los comentaba, porque al final... Eh, si sí es NFL, si sí es deporte, pero es entretenimiento, igual que el soccer, igual que el básquetbol, igual que la música, igual que las películas. Todo es entretenimiento y, y a la velocidad que se está moviendo hoy en día todo, eh, pues es rápido. Son, quieren resultados rápidos. ¿no? Ahí está el reggaetón, hitazos de, un, de unos meses y el que sigue y otro y que vendan y que vendan ya... Las bandas o los artistas que se iban trabajando para que crecieran y fueran leyendas ya no existen tanto. El cine se mueve a esa velocidad también. Ahí está la película de los Avengers, ¿no? Fue una, una, una cosa que vendió eh, loquísimo, muy rápido y se acabó y ahora lo que sigue, ¿no? Eh, en los deportes igual, la NBA, ustedes vean a la NBA. Equipazos que forman, ¿no? Los Nets ahorita de New Jersey tienen ahí a Kevin Durant y a Kyrie Irving y a James Harden y equipazos, ¿no? Los que le arman a LeBron James con los Lakers y Golden State tienen un equipazo que sí armado de draft si quieren, pero al final están buscando armar super equipos que ganen, que ganen y que vendan y que vendan. Y nos podemos agarrar un montón de ejemplos y los últimos dos ejemplos en la NFL nos hablan de esto. La NFL también se está moviendo por ahí, ¿no? Ya fueron los Bucaneros, un Dream Team que ganó hace un par de años. Y ahora los Rams con un equipazo, también otro Dream Team que acaba de ganar este año. Eh, por ahí se están moviendo todas las cosas. Yo no quiero decir que tenga que ser así. San Francisco le está apostando por otro lado. Me parece bien que le esté apostando a tener un equipo sostenido, a un equipo competitivo. Qué bueno, pero al final si no se logran tener las últimas piezas... Eso, y, esto, y, y hay un ejemplo muy claro, los 49 del 94, desde el último Super Bowl de, de, de que ganaron los 49 en el eh, 90 contra los Broncos, pues nomás no podían y no podían y, los, y no podían con los vaqueros y no podían con los vaqueros y no podían con los vaqueros y de repente dijeron, ¿saben qué? Ya estamos hasta la madre de esto, vamos por las piezas que nos faltan. Y se trajeron a Ken Norton Jr., y se trajeron a Deion Sanders, y se trajeron a Merton Hanks. Y agarraron esas piececitas que les estaban haciendo falta. ¿Y su misión era que Le tenemos que partir el queso a los vaqueros. Se los partieron. Se coronaron campeones. Sí. Después se vinieron las épocas oscuras de los Niners. Pero al final fueron campeones. Porque se, ca se cansaron de quedarse en la orillita todo el tiempo. Y creo, yo creo, yo Pablo. A título personal creo. Que estamos pasando por ese momento desde hace un par de años. Estamos a dos o tres piececitas que se atrevan los, la directiva de los 49 para poder tener el equipo que gane ese maldito Super Bowl y nomás no lo hacen y le sigue temblando la mano y traen cascajo y traen cosas baratas y traen cosas lesionadas y nos seguimos quedando en la orillita y, y, y, y no nada más no las traen de repente siguen perdiendo elementos ¿no? y yo no sé este año así como veo el panorama y no quiero ser negativo y yo de verdad les juro por Diosito Santo que que Espero estarme equivocando. Espero ver un equipo como el de este 2021... ...que llegue bien lejos y todavía más. ¿no? Que me callen toda la boca... ...y logren ser campeones. Porque hay una camadota de talento en este momento... ...que si se desperdicia me va a doler muchísimo. Y no falta mucho carnales. Porque si estamos también hablando de dineros... ...ya se vienen los años difíciles... ...económicamente hablando del contrato de George Kittle. Se va a venir... El problemón del contrato también de, de Trent Williams, de Fred Warner. Y hay que darles contratos nuevos a Nick Bosa y a Divo Samuel. Que obviamente, pues tal vez esos no nos peguen todavía ahorita. Porque casi siempre pegan, pegan por el prorrateo ya en los últimos años. Pero se vienen esos contratos que van a estar bien chidos. Y si ahorita estamos medio preocupados por la lana, no les cuento en un par de años. Trey Lance todavía tiene que madurar. O sea, en la historia de la NFL no ha habido un solo coreback eh, que gane en su primer año este, dentro del, del campo eh, una temporada completa. Y yo creo que a Trey Lance todavía le falta un tramo para poder llegar a, a ese nivel. Entonces, para lo de Trey Lance va, va, si ya va como titular, va a costar o va a tardar al menos un par de añitos para ver realmente... En Stray Lance. este año va a ser de aprendizaje Y yo creo Para como estoy viendo las cosas Sumándole lo que les comentaba también La desbandada de coaches Creo que este es un año de transición para los 49 eh, Vamos a ver cómo nos va Con casi mucho nuevo staff De coacheo Todavía no tenemos coordinador ofensivo Supongo que se la va a aventar Shanahan eh, Muchas piezas nuevas Más las que falten entonces, Trey Lance se las va a ver un poquito negras, creo yo, este año. Con su primer año como titular. Con una línea no tan fuerte hasta el momento. Eh, y pues vamos a ver para qué nos alcanza con el talento que tenemos. Porque Divo Samuel no lo puede hacer todo. Miren, Divo Samuel fue una grata revelación este año. Sorprendió a muchos. Al final nos lo nulificó un poquito los Rams. O oh, Shanahan ya no le quiso dar el balón en el último cuarto. Pero las defensas... Año con año ajustan, año con año ajustan, ¿no? Llegó la Wildcat, la ajustaron, eh, han llegado, llegó la Mark Jackson, lo ajustaron, va a llegar Freelance, Lance. que diga, llegó Divo Samuel, empezó a hacer estas cosas que ya estaba haciendo Cora del Patterson o de repente por ahí Tyson Hill con los Santos, lo van a ajustar, este año van a ajustar mucho más a Divo Samuel y, y vamos a ver pues, de a cómo nos toca, ¿no? No tenemos tampoco tantas armas, aunque pareciera que sí. En nuestro ataque terrestre, para que funcione, depende también muchísimo de una buena línea ofensiva. Y yo no sé, Aaron Banks, su fortaleza pues es la protección de pase, si es que tiene esa. Pero no es tan rápido para el ataque terrestre. Para llegar al segundo nivel, con velocidad, vamos a ver cómo le va. Jalen Moore también es un poco pesadón. Entonces vamos a ver si el ataque terrestre... Funciona como estaba funcionando. Hay muchas cosas, carnales, miren, y a veces por eso no, no me quiero proyectar hablando tanto, pero sí, de repente, este, ah, leí cosas y no es que, no, por ahí, yo no, como se los he dicho, yo no tengo la verdad absoluta de nada. Yo aquí doy mi opinión, digo lo que pienso, digo lo que creo, digo lo que veo. Muchos coinciden conmigo, muchos no, pero de eso se trata esto, ¿no? No podemos estar todos de acuerdo. Todos vemos el, el vaso de, de diferentes ángulos. No unos lo vemos medio vacío, otros lo ven medio lleno. Yo soy de los que casi siempre lo veo medio lleno. Casi siempre he visto a los 42 o de los últimos años. Trato de ver el, el vaso medio lleno siempre. No, por ahí hasta me han acusado de que soy porrista, que nada más les aplaudo. Pero esta vez, esta vez y hasta ahorita lo que estoy viendo, pues estoy empezando a ver el vaso medio vacío porque yo ya me cansé de estar viendo nomás cómo siguen pasando las temporadas, las temporadas, los off-seasons, y nomás no se llenan las piezas que deberían de haberse llenado ya desde un par de años y podíamos estar hablando de un equipo campeón. Pero bueno, hasta aquí mis traumas. Hasta aquí voy a dejar ya mi, mi, mi trauma que traigo ahorita con esta agencia libre. <risa> este, y pues ya, ya no voy a decir más. Ya vamos a empezar a hablar la próxima semana de... este. Desde de, de, de este jueves ya vamos a empezar a analizar prospectos para el draft. Vamos a empezar a ya hablar de lo que viene. Por ahí si se siguen dando noticias en Agencia Libre... Pues nada, bueno, ah, que es de lo que les quería comentar. ¿no? Por ahí se habla. Eh, y esto es chisme y es rumor y es lavadero totalmente. Esto yo creo que ni fundamento tiene, pero pues hay que decirlo. ¿no? Por ahí se habla de que pues este supuesto regreso de Brady a Tampa Bay... Pues en realidad es, es, es como el, el, el camino que hay que tomar... Para poder llegar a San Francisco. Que por eso es que, que Kittle y, y Armstead se bajaron la lana. Para poder hacer espacio. Poder traer a Brady y poder traer piezas. Eh, una vez intercambiando a Garoppolo con Tampa. Liberar lana y poder traer las piezas que, que Brady quiera para jugar en los Niners. Pero esto nada más es puro choro y puro, puro a mentira. Y no me crea nada. Yo nomás nada por ahí lo leí o lo escuché. Entonces, pues bueno, es esa posibilidad. Ya veremos en qué termina. Pero bueno, hasta aquí el tema de la agencia libre. Si siguen dándose noticias, pues lo hablaremos. Veremos si llegan otras cosas o si se van otras. que sigue pasando por ahí. Pero ya vamos a empezar a analizar a los prospectos que vienen del draft. Que creo que va a ser la carta fuerte nuevamente en este offseason de los 49. Eh, por ahí son 9, 10 picks, ¿no? yo leí 10, por ahí dijeron 9 vamos a ver bien cuántas son. son, fueron bastantes compensatorias, entonces este, pues por ahí se puede agarrar mucho tal o muchos jugadores o se puede hacer algún trade up, ¿no? tenemos por ahí creo que 3 tercer, tres, tercera, tres terceras rondas 2, 3 segundas rondas algún equipo podría estar interesado que no le urja nada y, y jalar a una segunda, una tercera una sexta y cambiar la primera ronda ¿no? y tal vez San Francisco se podría mover para buscar algún otro hombre de perímetro, algún dinero ofensivo. Siempre viene, Este año viene mucho talento en, en, en backfield, bueno, <ríe> perdón, en backs defensivos. Y como siempre viene mucho talento en línea ofensiva, que es lo que requerimos. Entonces vamos a empezar a hablar del draft en, esta, en, este, en este jueves. Entonces no se pierdan Canal 49, empezamos la nueva etapa del de offseason, en la que entran todos los equipos. Y repito, seguiremos hablando de lo que pase en Agencia Libre. Espero yo que todavía pase algo más eh, con las finanzas pues que se puedan subsanar todavía un poquito. Eh, pero bueno, señores, ya saben que eh, esto en las redes sociales, Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch como Canal 49. Yo espero de verdad ya este miércoles poder transmitir, podernos ver ahí, platicar, cotorrear y pasarla chido, porque de eso se trata, carnales. A mí lo que me gusta es pasarla chido, cotorrear, porque de eso se trata esto. No, no, no todo es pasión y estrés, a veces hay que divertirnos. Y... Eh, pues bueno, ahí está el botoncito de unirse para que los que quieran ser miembros dorados sigan apoyando a Canal 49. Después pueda yo seguir llevando toda esta información semana tras semana. Ya saben que yo no me voy, yo no les saco, ¿no? Hay muchos que dicen, no, pues ahí nos vemos y regresamos hasta septiembre cuando haya cosas interesantes. Pero no es cierto, señores. Siempre hay cosas interesantes. Para los que somos aficionados de los Niners, siempre hay cosas de qué hablar. Este... Y pues bueno, les mando un gran abrazo a todos. Cuídense mucho, eh, mucha buena vibra y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, con